Mi nombre es Yasmin Paola Ardoñez Herón. Hola, mi nombre es Óscar Jairo Fernández Muñoz, nuestra tienda es um, Oscar TESANOS. Manejamos productos como muñecos hechos en tela plis, son totalmente hechos a mano por mujeres caucanas, su vestimenta, mochila, sombrero, porque van, o sea, no solo un muñeco como tal, sino que va acompañado de... ...de diferentes accesorios que demuestran el sentir de, del campesino... ...pero también manejamos camisetas, las cuales son hechas también por nosotros... ...y también manejamos diferentes accesorios de artesanías en mostacilla... Eh, mochilas tejidas, pañoletas, técnicas y todo lo relacionado con lo artesanal. La iniciativa empezó cuando yo quedé sin, pues, sin empleo prácticamente. Eh, empecé a buscar eh, en qué emprender y así. A través de las redes sociales eh, apareció un publicado del ministerio donde eh, me escribí y todo y pues eh, por gracia de Dios pues seguimos con la tienda. Lo engranamos junto con con paola se volvió ya un equipo y esa es la experiencia que, que hemos tenido hasta ahorita gracias a dios ha sido muy enriquecedora tanto para ella como para mí es algo que, que que no sabíamos prácticamente nada todo este proceso hemos venido aprendiendo mucho gracias a dios y la asesoría que nos han brindado en línea ha sido magnífica eh, no sabíamos nada de esto pero aquí estamos nunca nos, nos imaginamos estar eh, aprendiendo marketing digital, aprendiendo cómo vender, aprendiendo mejor dicho todo esto es nuevo para nosotros y, y como le digo ha sido enriquecedor y gracias a Dios hemos podido llegar a, a través de la, de la tienda a muchos lugares, a lugares que uno no imaginaba que podrían causar tanto impacto. Y a futuro queremos que, que esto crezca y que, que no solo impacte eh, este sector donde nos, donde nos estamos ubicando, en Popayán, en el Cauca, porque Colombia es muy rica en, en cultura, en, en nuestras etnias, nuestras raíces, y hay muchas, muchas, muchas mucha cosas por, por sacar adelante. De parte de los cartesanos queremos hacer la invitación para que se arriesguen, para que vivan este sueño que estamos viviendo nosotros. Queremos decir si sí se puede, queremos decir gracias, porque todo este tiempo que, que hemos estado eh, con las asesorías y con todo lo, lo que se nos brindó a través de vender línea, eh, hemos descubierto de que hoy por hoy eh, arriesgarse es, vale la pena, vale la pena experimentar cosas que, que uno a veces no parece que no van a salir, pero aquí estamos y vamos para adelante.